Y bienvenidas y bienvenidos a, a todas y a todos a este seminario que lleva por título Políticas Europeas y Estrategias de Lucha contra la Pobreza. Agradezco en nombre de, de la organización tanto la receptividad que ha tenido este seminario con las personas inscritas eh, como la disponibilidad por parte de, de todas las personas que van a intervenir a lo largo de la mañana en los diferentes espacios programados. Eh, a modo introductorio y antes de comenzar el seminario y este primer espacio denominado diálogo introductorio, permitidme con, compartir unas consideraciones. Eh, estando de acuerdo en la importancia de las políticas europeas en materia de lucha contra la pobreza y en favor de la igualdad de oportunidades, sin duda que el momento presente es clave en esta materia por las circunstancias en las que nos encontramos y, y de sobra por todas y por todos conocidas. Por ello, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la exclusión social en España y su red territorial en Castilla y León, Organizamos este seminario desde el convencimiento de la necesidad de la reflexión, del trabajo y las propuestas conjuntas. Se presenta como un evento que reúne a personas claves de la política social europea, tanto a nivel europeo como nacional y autonómico, y a personas clave en la gestión de los recursos y los fondos comunitarios en las diferentes regiones. Evidenciamos cómo Administración Pública y Tercer Sector de Acción Social estamos en el mismo barco, tratando de gestionar los medios disponibles tanto la política social como los recursos, para un mismo fin, cual es el luchar contra la pobreza y la exclusión social, y por consiguiente, luchar por los derechos fundamentales, el bienestar y la calidad de vida de las personas. Para alcanzar este objetivo, es necesario actuar de forma coordinada y colaborativa, aunando esfuerzos y conocimientos y experiencias en favor de un uso óptimo de los recursos, eficaz y eficiente, que nos permita maximizar nuestro impacto llegando a más personas en situación de vulnerabilidad. El uso de los recursos debe seguir una coherencia de coordinación y complementariedad, que vaya más allá de la capa superficial de los retos sociales, que aborde sus causas y que defina estrategias estables, sólidas, largoplacistas y de continuidad, para conseguir realmente estos cambios estructurales. Sabemos que una parte de la situación en la que nos encontramos es causada por la COVID-19, sí que responde a esas causas concretas y puntuales de la pandemia y requiere, por tanto, de un tratamiento de emergencia. Pero otra gran parte de la situación en la que vivimos y en la que nos encontramos, aunque agravada, sin duda, insisto, por la crisis de la pandemia COVID-19, sin duda responde a una serie de fallos estructurales que ya venían ocurriendo. Las causas que provocan la situación actual son un entramado de múltiples factores dinámicos e interdependientes que afectan a muchas áreas, familia, servicios sociales empleo, educación, vivienda, sanidad, etcétera, Y por eso se requiere de una impecable coordinación y una fluida comunicación de estas áreas entre sí y de estas con el tercer sector. Sin duda, el tercer sector debe nutrir con su conocimiento y experiencia las decisiones y estrategias que se definan desde las administraciones. EAPN Castilla y León viene desde hace años estando a disposición de la administración pública para este fin, entre otros, de manera proactiva, constructiva y propositiva. Y a consecuencia de la situación generada por la COVID-19, EAPN Castilla y León ha redoblado sus esfuerzos por contribuir a una recuperación real, estable y de largo plazo. Para ello, hemos estado realizando propuestas y poniendo nuestro conocimiento y experiencia y el de las entidades a las que representamos a disposición de la Administración Pública y apostando por una coordinación entre todas las áreas de la Administración, que garantice la coordinación y complementariedad entre las acciones que se ponen en marcha. Sin duda, el reto de la pobreza y la exclusión social solo puede abordarse con éxito bajo un enfoque transversal y holístico. A continuación, voy a presentar a las personas participantes de este primer espacio del seminario, que a modo, como decía anteriormente, de diálogo introductorio, lleva por título Integración de políticas para luchar contra la pobreza y la desigualdad. En primer lugar, eh, Carlos Usías. Buenos días, Carlos, y gracias por, por acompañarnos. Ahora intervendrás. Es presidente de EAP en España y EAP en Europa. Es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología. Experto en evaluación, programación y supervisión de políticas de inclusión social. Lleva más de 20 años trabajando por la integración de las personas en situación de exclusión. Actualmente es presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español y vicepresidente de Políticas Sociales, Agenda 2030 y Asuntos Europeos de la Plataforma del Tercer Sector. En el ámbito europeo, desde 2001, es, miembro, es el miembro español del Comité Ejecutivo EXCO de en Europa y en 2018 ha sido elegido presidente de la red a nivel europeo. En segundo lugar, interven, intervendrá Esperanza Teba San Blas Quintana, directora general de Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, que es licenciada en Ciencias Económicas y e Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y pertenece al Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado. Ha desempeñado, entre otros, los puestos de Subdirectora General de Relaciones Presupuestarias con la Unión Europea, Asesora del Gabinete del Ministro de Hacienda, Vocal Asesora del Gabinete Técnico del Subsecretario de Hacienda e Interventora Delegada Adjunta en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Y, en tercer lugar, intervendrá Rosa Cuesta Cofreces, que es directora general de Política Económica y Competitividad de la Junta de Castilla y León, a su vez licenciada en Ciencias Económicas y e Empresariales, ha sido presidenta de la Comisión de Economía de las Cortes de Castilla y León, consejera de la Sociedad Pública, Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de Palencia, es técnico del Departamento Suelo Empresarial en Agencia de Innovación, Financiación e Internalización Empresarial, así como responsable de la Unidad Territorial de Coordinación de Direcciones Territoriales ...del Instituto para la Competitividad Empresarial de la Junta de Castilla y León. Os agradezco en nombre de la organización insisto... Eh, a, ...a las tres personas que van a intervenir en este primer espacio... Eh, ...la disponibilidad, igualmente al resto de, de personas... ...que vais a participar en el, en el resto de la jornada. Os recuerdo, eh, Carlos, Esperanza y Rosa... ...que disponéis aproximadamente de 10-12 minutos... ...12 minutos para desarrollar vuestra exposición... ...y que al término de, de dicha exposición... Abriremos un breve turno de intervenciones con las personas inscritas al seminario que, como decíamos, deberán eh, hacer sus preguntas y planteamientos a través del chat y, en este caso, eh, yo mismo, como moderador de la, del espacio, trasladaré a, a las personas participantes. Por mi parte, nada más. Muchísimas gracias a todas y a todos. Eh, y, Carlos, cuando quieras tienes la palabra. Eh, muchas gracias, Óscar, y, y gracias a la red de Castilla y León. ...que se ha animado a organizar este seminario... ...creo que además oportuno... ¿no? ...oportuno por la temática... ...y por el tiempo en el que se está haciendo... ...por lo tanto, muchas gracias... ...y por supuesto agradecer a todos los ponentes... ...y a los uh, y a moderadores de mesa ...que va desde de la jornada... ...pero especialmente a los, mis compañeras de, eh, de panel... Eh, ...Esperanza Teva y Rosa Cuesta... ...por estar aquí... ...y permitirme una pequeña licencia de saludar... ...a Paula Cruz de la red portuguesa... ¿no? ...de nuestra red hermana... Que, que muchas veces también nos ha acompañado en muchas cosas. ¿no? Por lo tanto, gracias también por estar, estar presentes a todas y todos los que estéis en el seminario. La, red, eh, la, la EAPN, la Red de Lucha contra la Pobreza, a nivel estatal o a nivel europeo, llevamos implicados en el seguimiento de las políticas europeas desde hace muchos años. De hecho, nacimos para ello. Para quien no, no nos conozca, pues, eh, estamos en todos los países de la Unión Europea, en los países de la ETA y, y países candidatos. Y además fuimos una red que fue creada a iniciativa de Jacques Delors cuando fue presidente de la comisión, porque quería tener un interlocutor eh, eh, válido para hablar de los temas de pobreza y exclusión dentro de la Unión Europea. Somos la red más grande a nivel europeo que se ocupa de los temas de pobreza y exclusión, y exclusión social. ¿no? En, en España eh, somos más de 8.000 organizaciones, estamos en todas las comunidades autónomas, todas las redes territoriales de, eh, de APN, e incluida Ceuta y, y Melilla, ¿no? y además de las entidades estatales. Por lo tanto, somos una red que tenemos un conocimiento profundo, por la gran capilaridad que tenemos, de lo que pasa con los temas de pobreza y exclusión social, y porque además nos impulsamos, nos, eh, nos apoyamos en eh, las personas que directamente viven en la pobreza, o como nosotros lo llamamos, las personas expertas en, o con experiencia en pobreza. ¿no? Eh, y esto nos lleva a tener unos encuentros en la alianza con la Unión Europea, para que nuestras propuestas no solamente sean propuestas de carácter exclusivamente académico o carácter exclusivamente de los profesionales de las propias entidades sociales, sino que también esas propuestas tengan una base de vivencia por parte de las personas en situación de pobreza. Y eso es lo que es un poco lo que nos guía. Hay que tener en cuenta, entrando ya eh, directamente en lo que hace la propia EAPN y lo que estamos eh, planteando, es que nosotros estamos implicados en el seguimiento del semestre, estamos implicados en las políticas de pobreza, como he dicho al principio, a, a nivel europeo tenemos el, el informe de Poverty Watch, a nivel nacional hacemos el informe de pobreza anual, de cómo están evolucionando, pero también eh, trabajamos... Eh, hacemos el primer borrador de, de aportaciones al Plan Nacional de Reformas eh, todos, todos los años en alianza con la plataforma de tercer sector, digamos que lo hace APN y la plataforma de tercer sector al final lo hace propio y lo y lo lleva eh, y lo interlocuta con el gobierno, con el Ministerio de, Econom con el Ministerio de Economía, eh, todos los años tenemos la presentación, hace poco la, la hicimos con el anterior, con el actual eh, PNR que ha presentado el gobierno, el gobierno español y así eh, digamos que estamos implicados en este tipo de políticas desde hace bastante tiempo. Esto nos lleva también hay que analizar un poco las políticas europeas con, con un punto, eh, digamos, ambivalente, en el sentido de vemos qué cosas se consiguen, vemos qué cosas van en la buena dirección, pero también vemos las grandes insuficiencias que tenemos en muchos casos. ¿no? En 2019, por ejemplo, establecimos el reto de eh, para 2020 tener al menos 20 millones de personas en riesgo de pobreza y exclusión social eh, menos ¿no? en, en Europa. ¿no? Eh, esto excuso decir que no se consiguió, ¿no? Eh, evidentemente, es súper evidente. Además, en estos momentos en Europa tenemos cerca de 100 millones de personas en situación de pobreza o riesgo de exclusión eh, social. Pues esto con indicadores que establece la propia Unión Europea, el indicador Europa, que no nos lo inventamos, no nos lo inventamos nosotros. Y esto, en esta década se ha hecho evidente dos cosas. Por un lado, que en aquellos países eh, que más azotó la crisis y que además aplicaron las, uh, las medidas que entonces se tomaron, pues la situación empeoró sustancialmente. No solamente no se redujo la pobreza, sino que aumentó. En el caso de España, eh, por ejemplo, teníamos que reducir un millón y medio y, estábamos, y lo, lo habíamos aumentado prácticamente a dos millones y medio. Es decir, que verdaderamente no, no solamente no cumplimos, sino que además... Eh, Digamos que contribuimos a no cumplir el objetivo de una manera, una manera decisiva. ¿no? Hay que tener en cuenta que en Europa los perfiles de las personas en pobreza son la mayoría mujeres, niños y niñas y adolescentes, familias monoparentales, que más de un 80% son monomarentales, ¿no? eh, inmigrantes, refugiados de la, fuera de la Unión Europea, personas con discapacidad, personas sin hogar, población gitana, así como una proporción cada vez mayor de eh, trabajadores pobres. Y aquí quiero hacer una no, anotación una con el tema del empleo, porque es importante en este tema, porque muchas veces que se nos dice que el empleo es elemento inclusivo. Tenemos cerca de un 13% de trabajadores pobres, pero es que si esto a datos 2000, eh, 2020, que son datos de 2019, sin el impacto de la pandemia. ¿eh? Esos son los datos que tenemos. No de, no de, pero si le damos la vuelta a esto, decir que de las personas pobres que hay en España, un, más, un 33% tienen empleo. Es decir, que el grupo más grande de, eh, de personas pobres en España es, son, dentro de los grupos de las personas pobres son aquellas que tienen empleo. Por lo tanto, el empleo cumple su función social si tiene ciertas características, no en cualquier caso. Bien, siguiendo con este paralelismo que estamos hablando de lo que ocurre, de lo que está haciendo en Europa y lo que ocurrió con la anterior crisis. Nos lleva a esta famosa frase de que no podemos seguir haciendo lo mismo hasta, hasta ahora esperando tener un resultado distinto, es decir, tenemos que hacer las cosas de otra manera. Es necesario no solo hablar de financiación de la lucha contra la pobreza, sino también reflexionar sobre la dimensión y naturaleza del enfoque que utilizamos a tal efecto. Y desde el punto de vista de la intervención social, es importante discutir la integración de políticas, por dos razones. En primer lugar, porque los problemas están interconectados y requieren un enfoque holístico. Eso lo ha apuntado antes Oscar y yo creo que de una manera muy, muy oportuna. En segundo lugar, porque el enfoque, el enfoque integrado debe, implica centrarse en las personas, en las personas usuarias, participantes que están en pobreza y exclusión, abordando la complejidad de sus necesidades y circunstancias. ¿no? Además, incorpora la naturaleza multidimensional de la pobreza, la cual es esencial para reconocer los efectos psicológicos, sociales, culturales, económicos, más amplios de la, de la pobreza. ¿no? Y ya desde la perspectiva política, vemos que este enfoque integrado conlleva el análisis eh, de las interconexiones entre las áreas de acción, las medidas y servicios, lo cual implica terminar con la fragmentación y el trabajo aislado en compartimentos estancos. Y en esto hay que reconocer que en las últimas décadas la Unión Europea ha desarrollado políticas en el ámbito del empleo y la inclusión social que abordaron esta fragmentación y apoyaron respuestas más holísticas. ¿no? La recomendación de 2008 sobre inclusión activa, que hablaba de apoyo a los ingresos, mercados laborales inclusivos y acceso a servicios de calidad, ya es un primer ejemplo de esta tendencia. Es verdad que aquí estamos hablando de una recomendación ya nos hubiese gustado que hubiese sido una directiva. Pero bueno, estamos hablando de una recomendación. También en junio de 2016, el Consejo de la Unión Europea emitió una comunicación, apoyando, en este caso ya comunicación, que es menos que recomendación, apoyando un enfoque integrado como respuesta recomendada para combatir la pobreza, y la exclusión social, la atención a su multidimensionalidad. Y en noviembre de 2017, el Pilar Europeo de Derechos Sociales introdujo un enfoque basado en los derechos sociales, ¿no? para cumplir, entre otras cosas, los objetivos de la Agenda 2030. Este Pilar Europeo de Derechos Sociales, de que hemos hablado mucho en los últimos años, eh, tiene 20 principios ¿no? eh, para guiar hacia una Unión Europea, sobre Europa social fuerte, justa e integradora, ¿no? y además, dentro de, de, de este... Um, este trabajo que se, se desarrolla dentro del semestre europeo, el, consul, el Consejo adoptó un énfasis en la implementación de un enfoque integrado a través de las recomendaciones específicas de país para 2019 y 2020. La comunicación introductoria de 2020, el Consejo concluyó y leo textual, la crisis tendrá un impacto significativo en las condiciones sociales, en particular para los grupos vulnerables es una prioridad mitigar los impactos sociales y evitar un aumento permanente de la pobreza y las desigualdades. Estas recomendaciones específicas ¿no? deben orientar las prioridades eh, sociales de los nuevos planes de recuperación y residencia de todos los países y también de las, nuestras comunidades autónomas. ¿no? La incorporación de las personas en pobreza y exclusión social al empleo, a ingresos garantizados, a educación, formación, cualificación, servicios esenciales, es decir, la inclusión social... ¿no? Es clave para alcanzar las metas de reducción de pobreza y aumento del empleo y la formación que establecen el plan de acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales. Reducir el número de personas en riesgo de pobreza y exclusión social en al menos 15 millones hasta 2030. Esperemos que esta vez esto lo cumplamos y lo cumplamos como un mínimo, no como un máximo. Estas orientaciones políticas están respaldadas por el Fondo Social Europeo Plus. ¿no? Que se está empezando, que se está discutiendo, que se están cerrando, prácticamente está cerrado en muchos, en muchos ámbitos. Y en este objetivo, eh, y, y dentro de lo, del Fondo Social Europeo Plus, está el objetivo 4, ¿no? una, eh, una, una Europa más social, implementación de pilares de derechos eh, sociales, que incluye tres capítulos: ¿no? uno que es el empleo, otro que es educación y formación e inclusión social, que promueven un enfoque también claramente integrado. Finalmente, la experiencia de la pandemia demuestra la importancia de asumir acciones conjuntas para afrontar retos comunes. La Agenda 2030 nos obliga a ser ambiciosos y generosos. Además, es incongruente que cuando la situación social eh, empeora, como está siendo sucediendo actualmente, se diluya la meta de reducción de la pobreza. Esta debería tener un sueldo mínimo, como he dicho antes, de 15 millones menos. Pero para cumplir con nuestro compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con el objetivo 1 es que era reducir a la mitad los, a las personas en situación de pobreza en Europa. Deberíamos alcanzar la reducción de la pobreza en 46 millones y medio de personas para 2030. Estos retos a nivel nacional también son retos especialmente importantes. Y ahora que se abre una oportunidad, es eh, verdad que todo el mundo habla de las oportunidades... No, pero también es verdad que muchas veces parecemos expertos en perder oportunidades, pues ahora que estamos hablando de esta oportunidad, tenemos que meternos tener también retos claros de reducción de la pobreza a nivel estatal, a nivel europeo y, por supuesto, por comunidades autónomas. Para este fin, eh, me considera imprescindible que la Unión Europea ponga en marcha inmediatamente una estrategia marco de lucha contra la pobreza en toda la Unión que parta de una definición multidimensional de la pobreza, que promueve la coherencia e integración de las políticas, ¿no? con metas comunes para todos los Estados miembros, con mecanismos de supervisión firmes y una financiación adecuada de fondos, a través de fondos europeos y de los Estados miembros. Y esta meta, este objetivo, es efectivo, en España tenemos una estrategia contra la pobreza, necesitamos estrategias contra la pobreza en todas las comunidades autónomas, Llámense como se llamen las estrategias, unas pueden llamar de una manera, otras de otras, y decir algo importante. La estrategia contra la pobreza no es una estrategia de la Consejería de Servicios Sociales, aunque la pueda liderar. No. La estrategia contra la pobreza depende esencialmente de las consejerías de Economía, del Ministerio de Economía y del Área Económica de la Unión Europea. No, esto, esta, cuando hablamos de pobreza, estamos hablando de economía, de atajar las consecuencias de la pobreza, el sufrimiento de la pobreza, ahí sí estamos hablando de políticas paliativas, de políticas de acción social y demás. Pero, pero si lo que queremos es er, reducir y erradicar la pobreza, estamos hablando de políticas económicas, políticas fiscales y políticas de empleo, que son las realmente necesarias. Y finalmente, y con esto sí ya, ya, ya termino. Eh, siempre recuerdo una frase, la mayoría de las veces recuerdo la frase del, del, del, del premio Nobel Stirling, en el cual nos dice que el 90% de las personas que nacen pobres, por mucho esfuerzo que hagan a lo largo de su vida, morirán pobres. Y el 90% de las personas que nacen ricas, aunque no hagan nada para merecerlo, morirán ricas. Esto lo que nos está diciendo es que la pobreza es un tema estructural. Por lo tanto, para afrontarlas necesitamos medidas estructurales. Y tenemos que recordar que las políticas de inclusión social también son un motor de desarrollo, no son su consecuencia. Buen trabajo, esperemos que este seminario nos ayude a poder ir fomentando lo que puede lo que pueden ser una nueva época, una nueva manera de afrontar la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por, por tu intervención y por adaptarte estrictamente al, al tiempo previsto para que podamos luego dar pie a alguna intervención de, de las personas participantes. Muchas gracias, Carlos. Esperanza, eh, cuando quieras y, y gracias de nuevo por, por participar en, en, esta, en esta jornada, en este seminario, cuando quieras. Bueno, pues buenos días, muchas gracias. Agradezco la oportunidad de participar en este seminario y abordar una de las cuestiones que da la actual situación económica y social por la que atravesamos. Está sin duda en el primer puesto de nuestras preocupaciones, siendo una política prioritaria para todos los Estados miembros. La Unión Europea tiene como uno de sus principales objetivos apoyar la cohesión económica y social de todos sus territorios y en este contexto la lucha contra la pobreza y la defensa de los derechos sociales se convierten en un centro de todas las políticas europeas. Desde el inicio, en el contexto de la negociación del nuevo marco financiero preanual, la lucha contra la pobreza, tanto dentro como fuera de las fronteras de la Unión Europea, se convirtió en uno de los ejes de los acuerdos adoptados, defensa que se ha visto reforzada tras la crisis originada por el coronavirus, que ha acentuado aún más las situaciones que ya de entrada eran complicadas y merecedoras de una atención especial. La lucha contra la pobreza y en particular la pobreza infantil es responsabilidad de los Estados miembros, pero la Unión Europea actúa complementando y apoyando a las acciones nacionales a través de iniciativas e instrumentos políticos como son el Pilar Europeo de Derechos Sociales y el Semestre Europeo, a los que ya se ha referido antes Carlos. Así, en el ejercicio anual del Semestre Europeo se incluye el estudio de perspectiva anual sobre crecimiento sostenible que integra los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, en particular los objetivos de fin de pobreza, hambre cero y reducción de las desigualdades, Incluye un cuadro de indicadores y a medir la desigualdad de renta, el ingreso familiar disponible, la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social, la tasa de, de jóvenes que ni estudian ni trabajan ni reciben formación, los que conocemos como NINIS, y los efectos de las transferencias sociales en la reducción de la pobreza. En noviembre de 2017, las tres instituciones de la Unión, eh, la Comisión Europea, el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo, se ponían de acuerdo para proclamar el Pilar Europeo de Derechos Sociales, que incluye entre una de sus tres categorías principales precisamente la protección y la inclusión social. Y después se unió a esto a la Agenda 2030 que cuenta como primer objetivo precisamente lograr el fin de la pobreza para lo que pretende la creación de marcos normativos en todos los niveles, nacional, autonómico e internacional, lo que permite implementar una estrategia conjunta. Junto a esos instrumentos y medidas la Unión ha aprobado una serie de estrategias dirigidas a la atención de colectivos específicos como son la Estrategia Europea sobre Discapacidad, la Estrategia para la Igualdad de Género o Paquetes de Apoyo. Pero no solo eso. La Unión Europea aporta además su financiación para luchar contra la pobreza social, principalmente a través del Fondo Social Europeo. En la lucha contra la pobreza y la exclusión social, cabe distinguir distintos fuentes de actuación, como ya ha mencionado antes Carlos, la educación y formación, el empleo, la vivienda, la salud y la dependencia y discapacidad. Las actuaciones en estas áreas permiten disponer instrumentos con los que atender situaciones de exclusión social y apoyar además la integración. En el marco 2014-2020, el Fondo Social Europeo y el Fondo Europeo de Ayuda a las Personas más desfavorecidas han contribuido de forma significativa a estos objetivos, reforzando la formación, contribuyendo a la creación de empleo o facilitando la compra de alimentos para los más necesitados. En el marco 2021-2027 se ha pretendido reforzar estas políticas, lo que ha llevado a la aprobación del Fondo Social Europeo Plus, con el que se pretende reforzar en mayor medida las situaciones que ya se llevan a cabo en esta área. Así, la contribución del Fondo Social Europeo Plus a la erradicación de la pobreza se recoge de forma específica en su reglamento, el considerando 19 señala que con este fondo se debe contribuir a apoyar los sistemas nacionales dirigidos a mitigar la privación material y de alimentos al tiempo que promover la integración social de las personas en situación de riesgo de pobreza o de exclusión social y de las personas más desfavorecidas. Esta pretensión se materializa en los objetivos de concentración temáticas previstos para el Fondo Social Europeo en el nuevo periodo, de tal manera que al menos el 25% del total de los fondos que reciba un Estado miembro en gestión compartida deberán destinarse a actuaciones de inclusión social, incluyendo dentro de las mismas el fomento de la inclusión activa y la empleabilidad de los grupos más desfavorecidos, la integración socioeconómica a los nacionales de terceros países, incluidos migrantes, así como en las comunidades marginadas, como puede ser la población romaní. Las medidas dirigidas a mejorar la igualdad y las oportunidades de acceso a servicios de calidad sostenibles y asequibles, y de forma concreta, la integración social de las personas en riesgo de pobreza o exclusión social, en particular de los niños y las niñas. En concreto, a este último objetivo de lucha contra la pobreza infantil, se prevé que los Estados miembros deben destinar al menos el 5% de los recursos, respondiendo así a la propuesta liderada por el Parlamento Europeo en el contexto de la negociación del actual marco de creación de un fondo de garantía infantil que atendiera de modo particular las situaciones de pobreza y de privación en la infancia. El anterior porcentaje dentro del Fondo Social Europeo se ve reforzado con la obligación de que los Estados miembros destinen al menos el 3% de sus recursos nacionales dentro del Fondo Social Europeo a afrontar las formas de pobreza extrema con un mayor impacto de exclusión social, como pueden ser la falta de hogar, la pobreza infantil y la privación de alimentos. Estas situaciones además cuentan con condiciones especiales de financiación, ya que la financiación europea asciende hasta el 90%, reduciendo así el esfuerzo inversor del Estado miembro, a la par que permitiendo su multiplicación. Además, se prevé de forma específica que el suministro de alimentos o la asistencia material básica a las personas más desfavorecidas no sustituya las prestaciones sociales existentes que éstas reciban con arreglo a los sistemas nacionales o al derecho nacional, buscando alcanzar así un impacto decisivo dentro de la sociedad. Dentro del Fondo Social Europeo Plus se incluye además el Programa para el Empleo y la Innovación Social, EASI, que a diferencia del resto del Fondo Social Europeo es de gestión directa por parte de la Comisión Europea y que va dirigida a proporcionar financiación a nivel de la Unión para modernizar las políticas de empleo y las políticas sociales. Todo ello con el objetivo de garantizar una protección social adecuada y digna, promover el empleo de calidad y sostenible y luchar contra la discriminación, la exclusión social y la pobreza. En concreto, uno de sus tres ejes, en el periodo anterior, el eje Progres, ha venido proporcionando financiación para enseñar innovaciones de las políticas sociales y del mercado de trabajo. Además, dentro de los fondos de cohesión también se prevé que el FEDER y el Fondo de Cohesión contribuyan a la creación de sinergias con el Fondo Social Europeo en la consecución de los objetivos de creación de empleo de calidad, la erradicación de la pobreza y el fomento de la inclusión social. En el nuevo periodo se perseguirá con estos fondos mejorar el acceso, en especial entre las comunidades marginadas y también mediante infraestructuras, a los servicios sociales, educativos, culturales y recreativos, entre ellos a los deportes, teniendo en cuenta las necesidades concretas de las personas con discapacidad, la infancia y las personas de edad avanzada, fomentando así la inclusión social y combatiendo la pobreza. Junto a los fondos de la política de cohesión, el plan de recuperación, transformación y resiliencia presentado por España para definir las situaciones financiar con el mecanismo de recuperación y resiliencia también atienden a estas situaciones, incluyendo en particular el componente 22, entre otros con un plan de choque para la economía, los cuidados y refuerzo a las políticas de inclusión con el que se pretende evitar la trampa de la pobreza y fomentar la coordinación y la gobernanza entre los agentes relevantes para la política de inclusión. Asimismo, las políticas de integración se ven reforzadas a través del Fondo de Asilo e Inmigración, sucesor del actual Fondo de Asilo, Migración e Integración. Está dirigida a atender la llegada de los nacionales de terceros países como paso previo para la actuación en un medio plazo del Fondo Social Europeo, estableciendo así una actuación coordinada para la atención de, esta, de estas personas que serían atendidas en, en primera instancia a través del Fondo de Asilo e Inmigración y en el momento, en el medio o largo plazo, ya a través de políticas que se desarrollan a través del Fondo Social Europeo. También en el contexto del COVID, la Unión ha puesto en marcha iniciativas dirigidas a facilitar la financiación con la que atender a los grupos más desfavorecidos. En ese sentido, en abril de 2020, a través del paquete de la iniciativa de inversión en respuesta al coronavirus, el, CRI, el conocido como CRI, se adoptaron modificaciones con el fin de facilitar recursos adicionales para los años 2020, 2021 y 2022, al que ya he mencionado antes, Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas dirigido a apoyar las acciones de Estados miembros destinadas a facilitar la existencia material combinada con medidas de inclusión social a los más desfavorecidos y que en el caso de España ha permitido tener recursos para la compra de alimentos destinados a los grupos en situación de vulnerabilidad. Y junto al cri en septiembre de 2020 se puso en marcha el instrumento europeo de apoyo temporal para atenuar los riesgos de desempleo en una emergencia del SURE dirigido a apoyar a Estados miembros en sus esfuerzos para hacer frente a la pandemia del COVID y preservar los puestos de trabajo y los ingresos, en especialmente, regímenes de reducción del tiempo de trabajo. Pero no solo preocupa a la Unión Europea las situaciones de pobreza dentro de nuestras fronteras, en el ámbito de la acción exterior, también se incluyen fondos destinados a la ayuda humanitaria o la cooperación al desarrollo, cuyo impacto en la vida de los países trata de maximizarse. Así, la Unión Europea es el principal donante mundial de ayuda humanitaria, centrada en acciones no discriminatorias de asistencia, socorro y protección a favor de las poblaciones de terceros países, especialmente en vías de desarrollo, víctimas de catástrofes naturales, guerras o conflictos. Estas actuaciones de la Unión seguían por los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia y se canalizan gracias a la colaboración de más de 200 organizaciones y agencias internacionales y locales, recibiendo el apoyo de miles de voluntarios europeos. Por su parte, el instrumento de cooperación al desarrollo constituye el principal programa de la Unión para luchar contra la pobreza en los países en vías de desarrollo, con el que se persigue contribuir a la reducción y a largo plazo de la erradicación de la pobreza, estimulando el desarrollo económico, social y medioambiental sostenible, y contribuyendo a consolidar y apoyar la democracia, el Estado de Derecho, la buena gobernanza, así como los derechos humanos. En conclusión, como ya han señalado antes Oscar y Carlos, la lucha contra la pobreza y la desigualdad debe contemplarse en el marco de una estrategia integral que abarque los distintos campos de actuación, incluyendo tanto medidas inmediatas de atención a las situaciones puestas en manifiesto, como puede ser la compra de alimentos para los grupos en riesgo de exclusión, como aquellos que contribuyan a la corrección de desequilibrios. Así, estas acciones deben englobar medidas activas de empleo para los grupos en riesgo de exclusión, a través tanto de la creación directa de empleo como de la educación y la formación profesional. En la educación, en concreto, es imprescindible implementar actuaciones dirigidas a eliminar el abandono educativo temprano, la protección de la infancia, la reducción de la pobreza infantil y la conciliación de la vida familiar y laboral, atendiendo así las situaciones de desigualdad económica, social o territorial. La formación profesional debe ir dirigida a garantizar el acceso a oportunidades laborales dignas y adaptadas a las necesidades de la doble transición ecológica y digital, dando pie a la mejora de la productividad y los salarios, la igualdad de oportunidades y la reducción de las tas altas tasas de desempleo. Únicamente si actuamos de forma coordinada, aprovechando todos los recursos disponibles, lograremos unas políticas efectivas en la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Esperanza, por... Por tu intervención y, y seguro que, que hay ya personas participantes que se están animando a, a, a lanzar algunas cuestiones, tanto en este momento, de momento a, a Carlos y Esperanza. Y a continuación eh, paso la palabra a Rosa para que, que nos, nos acompañe con, con, su, con su intervención en, en este primer diálogo introductorio. Cuando quiera Rosa y muchas gracias por participar. Pues buenos días a todos. Lo primero y ante todo puse mi agradecimiento especial a Oscar, a Carlos, a Marcelo, a todos los que habéis organizado este seminario y fundamentalmente a todos los asistentes, a Esperanza, que me ha precedido. Yo creo que las intervenciones que se puedan hacer durante el seminario es un ejemplo de esa labor tan necesaria de coordinación y cooperación que tenemos que tener las administraciones públicas con todas las entidades que estáis trabajando con esta red europea contra la pobreza que estáis trabajando en el territorio, que estáis trabajando con la gente para eh, luchar contra la exclusión social y a favor de la integración y a favor de la inclusión, que son los objetivos fundamentales. Yo voy a hablar como directora general de Política Económica, que también está coordinando en este momento los fondos eh, Next Generation, o el mecanismo de reconstrucción y resiliencia en su llegada a Castilla y León y fundamentalmente también con el nuevo marco financiero plurianual lo hará, la propia Directora General de Presupuestos que también tiene prevista la intervención, creo que a última hora de la mañana, me parece. ¿no? Eh, bueno, y poner en valor vuestra, vuestro trabajo, poner en valor ese esfuerzo que estáis haciendo desde la red europea contra la pobreza, tanto a nivel europeo como nacional, como desde Castilla y León, me consta que tenéis vínculos de colaboración importantes eh, y de trabajo con la propia Junta de Castilla y León, con la Consejería de Familia fundamentalmente, y un mensaje o dos mensajes importantes en este momento yo, que yo quiero que, que recibáis. Lo primero, eh, enhorabuena, yo creo que hay que trasladaros la felicitación por la oportunidad de este seminario. Efectivamente, tenemos que tener en cuenta los importantes cambios que se están llevando a cabo a nivel general después de esta pandemia, que todavía estamos en los retazos últimos, pero que fundamentalmente nos ha afectado durante más de un año, año y medio, eh, vamos a estar realmente afectados a nivel social, a nivel económico y a nivel sanitario, pero que va a tener su repercusión en una crisis latente, en una crisis económica que durará un tiempo y que fundamentalmente lo que intentamos, y ese seminario viene a poner en evidencia, es que esa brecha social no se abra más aún y que fundamentalmente cumplamos con los retos, con los objetivos que tenéis en marcha. Y de la segunda de las cuestiones, eh, estamos ante el mayor reto de nuestro siglo, posiblemente después de este triple impacto de sanitario, económico y un impacto social, el gran reto fundamentalmente es evitar la exclusión social, evitar la pobreza y luchar contra las desigualdades y lograr esa justicia social que al final del camino eh, supone erradicar la pobreza. ¿no? Erradicar la pobreza no es eh, un acto de caridad. Eh, yo creo que esta es una frase que conocéis todos mucho y que sabéis lo que significa. Es un acto de justicia y de justicia social. Aquí el enfoque fundamental lo habéis puesto vosotros. Yo creo que vosotros habéis puesto la guinda exactamente donde está el, el, el meollo de la cuestión. El meollo de la cuestión es cómo poder integrar esas, eh, esos fondos europeos, esos fondos de reconstrucción y resiliencia, ese nuevo marco financiero, esos fondos nuevos estructurales, ese fondo social plus, cómo integrar todo ello en las políticas que desarrollan los gobiernos a nivel nacional y a nivel de comunidad autónoma. Es decir, la manera de gestionar esos fondos para que de alguna manera sean eficaces y cumplan con ese objetivo que todos deseamos y que supone eh, un reto para todos. Yo lo he dividido en tres apartados. Yo creo que para integrar esos fondos y que cumplan con la misión que realmente tienen que cumplir, encomendada, pues tiene que hacerse primero desde las metas y las estrategias que existen en, en, a nivel nacional y que son las que fija la propia Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Hay cuatro metas estratégicas muy importantes, es decir, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Está recogido a nivel nacional en esa estrategia nacional. Después, ¿desde qué estructura o pilares fundamentales podemos apoyarnos para desarrollar esas políticas? Yo creo que esa es la red de protección social y los ámbitos de intervención que tienen las propias comunidades autónomas, y en este caso Castilla y León, que tiene su propia red de intervención, y después desde el ámbito de la política económica y cómo vamos a gestionar esos fondos que pueden llegar a Castilla y León, desde el mecanismo de reconstrucción y resiliencia, los fondos Next Generation y otra serie de fondos, y los nuevos fondos del marco financiero plurianual, los fondos estructurales, el Fondo Social Europeo, el Fondo Social Plus, etcétera, etcétera. ¿Qué nos dice la estrategia nacional? Eh, yo creo que es importante tener en cuenta porque finalmente es lo que nos indica que inicialmente debemos hacer, es decir, hay cuatro metas importantes. La primera es combatir la pobreza desde los más vulnerables y ahí están todos los recursos que tienen que existir para poder combatir esa pobreza y ahí está... Eh, el objetivo fundamental también de crear ese sistema de ingresos mínimos que permita vivir con dignidad y favorecer el incremento de la renta disponible, pero hay otra serie de ellos. La segunda meta es la inversión social. Tenemos que tener un foco muy importante en la educación equitativa e inclusiva y un foco muy importante en la atención prioritaria a la formación y al empleo. Esta segunda meta también es crucial y en Castilla y León tiene una atención especial Y la tercera meta, y os diré la cuarta porque me parece que es la que debemos centrar más la atención, la tercera es la apuesta por consolidar un sistema de servicios públicos, sanitarios, educativos, sociales, universales. Yo creo que esta tercera meta, efectivamente, todas las comunidades autónomas hemos avanzado mucho y en Castilla y León esta meta también ha avanzado mucho. Pero hay una cuarta meta que yo quiero poner en evidencia y poner en valor porque además pienso sinceramente que es una de las metas en la que todos estáis de alguna manera focalizando y os he escuchado en las intervenciones iniciales, yo creo que es la esencia. ¿no? ¿Cómo coordinar los servicios públicos y las prestaciones en favor de las personas en situación de pobreza y exclusión social? Una C, la coordinación. Otra C, la cooperación territorial y la eficiencia del conjunto del sistema. Hay que cooperar necesariamente para conseguir una eficiencia. Hay que colaborar e implicar a todos los actores en la prevención y lucha contra la pobreza, que es la tercera C, la colaboración y la participación. Y hay que crear unos sistemas coordinados y transparentes de gestión. Muchas veces hacemos muchas cosas, eh, muchas de ellas fundamentalmente a lo mejor no cuentan con esa coordinación y con esa cooperación y esa colaboración, pero a veces sí, y tampoco... Eh, tenemos esa manera de trasladar y ser transparentes en los modelos de gestión de toda la información que tenemos dentro de lo que somos los, los gobiernos que llevamos a cabo las políticas de lucha contra la pobreza. Por lo tanto, eh, es importante lo que decíais, porque además está incorporado en esta última meta, cooperar, colaborar, coordinar. Y, e integrar todo lo que son las parti, la participación de todas las entidades que están trabajando dentro de eh, la lucha contra la exclusión y la pobreza dentro de las comunidades autónomas en Castilla y León y a nivel nacional. ¿Qué hace Castilla y León? Porque efectivamente hablamos de la financiación, hablamos del dinero, parece que va a haber mucho dinero, parece que va a haber muchos millones cada vez que Oímos esta información, nos da la sensación de que vamos a tener muchísimo dinero para gestionar, hay que ver al final cómo aterriza todo el mecanismo de reconstrucción y resiliencia y cómo aterriza en todos los fondos estructurales, pero en principio efectivamente va a haber financiación, pero de igual manera que tenemos ya el marco de lo que debemos hacer, con esas tres C que os daba un poco la pincelada, tenemos que tener no solo el cómo hacerlo, sino la estructura sobre la cual apoyar ese, esas políticas que tenemos que desarrollar. La Junta de Castilla y León yo creo que tiene en marcha desde hace mucho tiempo un trabajo con vosotros en desarrollo, un trabajo eh, con una gran fortaleza que se ha ido construyendo a lo largo del tiempo, que es sólido, porque ahí está la, la puesta en marcha de la renta garantizada de la ciudadanía, que partió del año 2013 y en el año 2019 pues, ha llegado a más de 10.000 familias al mes de media con un torno a 64 millones de euros. Pero yo quería poner en valor fundamentalmente la red de protección a personas y familias que estáis construyendo conjuntamente, donde también la labor que, está desarrollando, que estáis desarrollando como organización es muy importante. En esta lucha contra la pobreza, es fundamentalmente hay que incorporar todos los recursos necesarios que no excluyan a nadie y que de alguna manera integren todas las medidas que poníamos de alguna manera en evidencia y que poníais en evidencia al principio de vuestras intervenciones. Ahí en esa red de protección a las familias y a las personas que nacen en el año 2008 está toda la parte de prestación económica destinada a la atención de necesidades básicas, también para el tema de la vivienda, también en los temas de emergencia, las casas de acogida, en la situación de vivienda eh, destinada a las víctimas de violencia de género, en materia de vivienda para personas afectadas por desahucios en el servicio integral que hay que tener en marcha siempre de apoyo a la familia en riesgo de desahucio cuando hemos tenido problemas eh, por alguna deuda hipotecaria. Es decir, es una red integral de protección a personas y familias que estáis construyendo conjuntamente, que de alguna manera me imagino eh, que, bueno, pues que habéis recibido hace poco una subvención que pondría eh, destinarse fundamentalmente a coordinar actuaciones de este tipo y que Castilla y León creo está desarrollando con bastante fortaleza y de cara a ese futuro en el que tenemos que trabajar todo, todos. También está el programa de actuaciones estratégicas para la población gitana, que está totalmente alineado con la estrategia europea. Por lo tanto, sabemos lo que debemos de hacer. Sabemos que tenemos que impulsar las tres C fundamentalmente, pero también tenemos que tener una estructura y tenemos que tener una organización interna en las comunidades autónomas que junto con vosotros nos permita construir y nos permita avanzar en esta lucha contra la pobreza y la exclusión social. Yo creo que Castilla y León está posicionada como una comunidad autónoma que ha creado a lo largo del tiempo esa red social, por lo tanto, que está, estamos organizados, que tenemos un mecanismo de respuesta y yo quería poner en valor también que tenemos unos profesionales y un personal preparado junto con vosotros. Eh, para dar respuesta a todas las necesidades que eh, se tengan que atender de cara a esa eh, lucha contra la pobreza y la exclusión social, y a favor de la integración y a favor de la inclusión social. Y ahora viene el tercero de los objetivos, o por lo menos, desde cómo lo, vamos a cómo lo podemos hacer. Efectivamente, desde el ámbito de la política económica y desde el ámbito de la gestión de esos fondos. ¿Cómo van a llegar esos fondos del mecanismo de reconstrucción y resiliencia, que son los primeros fondos que están preparados por Europa para, de alguna manera, eh, propiciar la reconstrucción y propiciar la transformación del país? Es decir, son fondos que vienen a dar respuesta a una situación de pandemia que se ha generado a nivel mundial y, en concreto, en Europa, que vienen a dar respuesta a esa situación eh, de, de reconstrucción del tejido productivo de reconstrucción de los sectores productivos y económicos de los países y fundamentalmente para impulsar una transformación de cara al, al futuro de esos sectores productivos y de la sociedad en general. Es decir, hay dos mensajes, hay que reconstruir y hay que transformar. Y esos fondos están destinados a que todos podamos estar en ese tren y podamos ir en el primer vagón de cara a esa transformación y avance de la sociedad de cara al futuro. Lo decía de alguna manera Esperanza, y efectivamente, dentro de eso dentro del Plan Nacional de Reconstrucción y Resiliencia, que ha presentado el Gobierno hace escasamente un mes, aproximadamente un mes, a finales de abril eh, presentaba el Plan Nacional, en él hay 10 políticas palanca y fundamentalmente hay eh, cuatro ejes de intervención fundamentales. El tercer eje del Plan Nacional, hace referencia a lo que nos ocupa hoy, que es la cohesión social y territorial. En ese eje están todas las medidas de refuerzo del estado de bienestar, del sistema educativo, del impulso del empleo de calidad, de un sistema fiscal justo, espe medidas específicas para abordar el reto demográfico y fundamentalmente para no olvidarnos de las próximas generaciones. Porque cuando hablamos de exclusión eh, social o cuando hablamos de riesgo de pobreza, Estamos siempre, parece que, focalizando en aquellas personas más vulnerables a día de hoy, que pueden ser fundamentalmente las personas mayores o pueden ser fundamentalmente los niños o las personas dependientes o las personas con alguna dificultad para su inserción laboral. Pero no podemos olvidarnos de que el mundo está cambiando y de que va a haber riesgos muy importantes para la población joven. Las próximas generaciones se juegan todo en estos próximos años y tenemos que trabajar mucho y duro para esas próximas generaciones. Ese plan nacional, que está alineado totalmente con las estrategias de Europa, habla de esa cohesión social y territorial, a ello nos debemos todos, se debe el plan nacional, que está definido totalmente acorde con, esa, con, esa, con ese eje, pero también nos debemos las comunidades autónomas. El plan nacional incorpora las principales reformas que se deben impulsar para conseguir esa cohesión social y territorial. Y las reformas son claras y son, de alguna manera, eh, importantes. Está una reforma importante de las políticas de inclusión y servicios sociales que tendrá que ponerse en marcha. Tiene que darse a cabo también una reforma de la nueva, de la nueva economía de los cuidados, que también lo ha comentado Esperanza. Las nuevas políticas públicas del mercado de trabajo la modernización y el refuerzo del sistema educativo de formación profesional y de la universidad, cuando hablamos de la modernización y refuerzo del sistema educativo, también es para que sea más inclusivo y fundamentalmente más tecnológico, pero también inclusivo porque la tecnología, si tiene que ser eh, de cara al futuro, un poco el centro y el epicentro de todas las medidas que llevemos a cabo a nivel general, tiene que ser inclusivo para que todas las capas sociales, todas las familias y todas las personas puedan llegar a ello. La modernización y el refuerzo del sistema nacional de salud, el refuerzo del sistema de pensiones y la modernización y progresividad del sistema fiscal. No puede haber ninguna política económica interna a nivel nacional o a nivel de comunidad autónoma que frene esa posibilidad de cambio, de crecimiento económico y, sobre todo, de inclusión de los sectores más desfavorecidos. Es decir, no puede haber ninguna medida que vaya en contra realmente del avance para evitar el riesgo de la pobreza social. Y también el sistema fiscal es uno de ellos. Por lo tanto, hay un objetivo básico que centra ese Plan Nacional de Reconstrucción y Resiliencia, que va alineado totalmente con Europa y que es reforzar las políticas de inclusión. En ese sentido, las comunidades autónomas estamos obligadas también a reforzar nuestras políticas internas como comunidad autónoma. En ese sentido, Castilla y León también está trabajando para la llegada de esos fondos de reconstrucción y resiliencia. ¿Cómo van a llegar los fondos y cómo tenemos que intervenir Castilla y León para aplicarlo a los fines que realmente importan eh, para evitar y para frenar eh, la pobreza? van a llegar a través de dos patas fundamentales, una de ellas muy importante para vosotros, que es la pata de la transferencia a las comunidades autónomas de fondos, que van a ser negociados en conferencias sectoriales y que de alguna manera vendrán un poco blindados. Quiere decir que si vienen dirigidos a unos hitos y a unos objetivos fundamentalmente claves para la inclusión y la cohesión social. En ese sentido, la Consejería de Familia ha ido cerrando con el ministerio, en este caso de, de, de familia y de, de, el equivalente de, de, de servicios sociales a nivel de gobierno de la nación, ha ido cerrando un paquete ya de medidas a través de los fondos de reconstrucción y resiliencia que deberán llegar a Castilla y León para el cumplimiento de los hitos y los objetivos que os acababa de comentar. En ese sentido... Pues se va a hablar de familias, se va a hablar de dependencias, se va a hablar de personas vulnerables, se va a hablar de personas mayores, se va a hablar de la infancia, se va a hablar del reto demográfico, se va a hablar de la vivienda, se va a hablar de todos lo que son paquetes globales que van a afectar a la inclusión social y a las políticas de lucha contra la pobreza. Todas las consejerías y tenéis razón en esto porque lo hemos hablado. En alguna ocasión, en alguna reunión que hemos mantenido, todas las consejerías o la mayor parte de ellas van a recibir en mayor o menor medida fondos transferidos del gobierno de la nación para el cumplimiento de unos hitos y unos objetivos muy concretos. Vuelvo a insistir que estamos hablando de unos fondos que van dirigidos a la transformación, pero también fundamentalmente y prioritariamente a la reconstrucción económica. Por tanto, está claro que tenemos que cumplir con ese objetivo que nos planteáis, esa reconstrucción vaya hacia todos los sectores y hacia todos los sectores sociales y que esa transformación también sea un vagón de vanguardia en la que todos se puedan incorporar para llegar a un futuro en el que todos estemos de alguna manera mejor y no haya esas, eh, esos datos que comentabais al principio de la, de la intervención, que no se han cumplido a nivel nacional, que Castilla y León está algo mejor que la media nacional, porque efectivamente los datos de riesgo, de pobreza monetaria, en Castilla y León, pues están en torno a que es la séptima comunidad autónoma mejor posicionada, pero eso no quiere decir que lo tengamos que mejorar. Tenemos que mejorar porque Castilla y León tiene una estructura sociológicamente eh, muy envejecida, donde efectivamente trabajamos para que sea un futuro mejor para ellos, pero también trabajamos para que sea un futuro mejor para los jóvenes, para la infancia, para las familias, y globalmente para que el riesgo de pobreza sea menor. Por lo tanto, estamos eh, en esa negociación, esos fondos vienen muy dirigidos, hablamos de un plan nacional, donde es un plan país, en coherencia con los objetivos que marca Europa, pero marca Europa unos objetivos de cohesión social, marca Europa unos objetivos fundamentalmente de integración y, por lo tanto, eh, y de inclusión que tendremos que incorporar y coordinar en todos los ámbitos de Castilla y León. También vienen los fondos hacia el sector privado, hacia la transformación económica para la generación de empleo y ahí tenemos que estar alineados totalmente con Europa en algo muy importante, en la formación. Es decir, no podemos abandonar en ningún caso a ningún estamento social que figure en este momento en Castilla y León con capacidad de poder incluirse en el incorporarse en el mercado laboral que no esté formado para poder acceder al mercado laboral. Por lo tanto, eh, estos fondos de reconstrucción y resiliencia se tienen que integrar de alguna manera dentro de nuestros presupuestos como Castilla y León, en los sitios y en los objetivos que marca Europa y que ha hecho suyos y propios el Plan Nacional de Reconstrucción y Resiliencia y de alguna manera con el compromiso de coordinar, colaborar, cooperar con todas las eh, organizaciones, fundamentalmente con la vuestra que representáis, a todas las organizaciones, a todas las ONGs que están luchando contra la pobreza social. Ese es el compromiso de Castilla y León. Tenemos, por lo tanto, lo que debemos hacer. Están las estrategias muy claras definidas a nivel nacional. Posiblemente haya que marcar una estrategia a nivel de Castilla y León, pero tenemos los referentes, las cuatro metas básicas que fija la estrategia nacional, eh, aprobada además recientemente. Por lo tanto, tenemos también una estructura y una organización propia, Castilla y León tiene una red de protección a la familia y a la infancia muy importante que nos permite tener una palanca de apoyo organizada ya para llevar a cabo esa, esa gestión de esos fondos en las direcciones adecuadas y tenemos que potenciar, que creo que es fundamental, la cooperación y la coordinación con todas las entidades que participáis en este ámbito. Es fundamental esa cooperación. Yo entiendo que cuando se habla de muchos millones de euros que van a llegar a España y que van a llegar a las comunidades autónomas, todavía tenemos que conocer exactamente la financiación final que va a llegar, está en fase de desarrollo, pero es importante que todos sepamos que estamos en mejor situación desde el momento en que tenemos una organización interna con los profesionales competentes, con una estructura y una red propia para poder abordar esos cambios que tenemos que llevar a cabo para cara eh, al futuro no dejar a nadie atrás y por lo tanto yo quiero poner en valor vuestro trabajo que es muy importante y fundamentalmente el trabajo que se ha desarrollado durante muchos años por parte de los profesionales que se han dedicado a esta red de protección a las familias y a la infancia, ¿no? pues fundamentalmente a las personas físicas, a las familias, a la infancia, a las personas mayores. Con esa red con nuestra colaboración y cooperación y con los fondos que puedan llegar del el mecanismo de reconstrucción y resiliencia y el nuevo marco financiero que serán complementarios en muchas cosas para actuaciones futuras podremos abordar esos compromisos que tenemos que tener y que se tendrán que fijar como bien decíais al principio a través de algunos retos que se fijen a través de eh, bueno pues la propia consejería de familia y si llegado al caso también estaríamos la consejería de economía y hacienda yo, eh, por mi parte, eh, con, con mi compromiso personal con TAIS para colaborar en esa coordinación tan necesaria para llevar a cabo eh, esos compromisos que son necesarios abordar y que además en este momento son inaplazables, porque finalmente estamos en un momento clave, lo decía en mi intervención al principio. Estamos trabajando para los proyectos vulnerables de hoy, pero tenemos que trabajar para las vulnerables del futuro. Y yo hago un llamamiento fundamentalmente a uno de los colectivos más importantes, que serán los jóvenes. Efectivamente, hemos hablado siempre de los mayores, hemos hablado de los niños, hemos hablado de los dependientes, pero yo quiero también introducir ese concepto de la población joven de cara al futuro, porque se va a encontrar una situación muy difícil y con ellos tenemos que construir el futuro. No habrá transformación, no habrá reconstrucción, si no contamos con ellos de cara a ese futuro. Y yo, por mi parte, no quería eh, ahondar mucho más. Y muchas gracias por darnos la oportunidad para poder eh, intervenir en este seminario. Y gracias y enhorabuena por la oportunidad que, del mismo. Muchas gracias, Rosa, por tu intervención. Y, y como bien has dicho, casi en el finalización de la finalización de la intervención, nos Vienen semanas y meses donde nos vamos a tener que, que sentar muchas veces, compartir muchos espacios y muchos momentos y, y, y bueno, al final lanzar propuestas que, que ayuden a esa reconstrucción y a esa transformación. Eh, una preguntita solamente porque con el retraso vamos un pelín muy justitos de tiempo eh, que lanzan en el chat para la directora general, para, para Esperanza, eh, además de agradecer la información, eh, dice Sally Gunting, vicepresidenta de APN España, Estamos muy esperanzados con estas políticas que usted ha detallado y nos podría adelantar la calendarización, por un lado, y por otro lado, habrá pronto un acuerdo de asociación. Esperanza, así que te pido si tienes la respuesta que sea lo más breve posible para, para dar paso al siguiente, al primer panel de la, de la jornada que ya están esperando el resto de ponentes. Gracias. El, el calendario de, de estos fondos ya sabemos que es en, en el periodo 2021-2027 y luego tenemos la, nos llegaría hasta 31 de diciembre de 2029. El, el acuerdo de asociación, estamos, ya para poder ponerlos en marcha, la parte en la que se refiere a Fondo Social Europeo y a FEDER es necesario que tengamos el acuerdo de asociación. Estamos trabajando en ello, lo que pasa es que como necesitamos garantizar la complementariedad entre todos los fondos. El paso, el paso que estamos siguiendo era definir primero el marco el Plan Nacional de Transformación. A continuación, lo que se va a invertir con Reactive para, a continuación, ya pasar al al, al acuerdo de Sofín y Está segura de que los tres se se complementan entre ellos y que no se produce doble financiación. Y además garantizamos la producción de sinergias. No obstante, estamos trabajando ya en la para el estamos ya en, por ejemplo, en el cumplimiento de las condiciones habilitantes y en determinados aspectos que nos permitan poder lanzarlo tan pronto como tan pronto como podamos. Gracias, Esperanza. Una preguntita eh, más, también para Esperanza, y muy brevemente, aunque la pregunta. hay más preguntas, no sé si Marcelo me vas a permitir que las lancemos o, o, o vamos tan justos que, que las podemos sino eh, hacer llegar a las a, a las personas participantes y que de alguna manera la, la respondan, como, como me indiques. Posible, pues porque también los demás ponentes pues tienen claro. agendas complicadas. Por, eso, y por Entonces, eso es posible contestar de una forma muy muy telegráfica, a lo mejor en dos minutos, a, vale, a una de, de las acuerdo. preguntas que han puesto en el chat y ya vale, luego claro. pasamos al siguiente panel. De acuerdo, perfecto. Pues muy rápidamente, para Esperanza también, José Kunz de apene Galicia dice «El problema burocrático y la lentitud en la gestión de los fondos europeos viene sobre todo de Bruselas y no tanto de España». Acaba de decir el nuevo presidente del Consejo Económico Social. La burocratización extrema está perjudicando notablemente desde luego a las personas en pobreza, pero también a organizaciones y a los departamentos autonómicos que deben gestionar los fondos. ¿Qué se está haciendo para simplificar drásticamente la gestión burocrática? A ver, nosotros cada vez que oímos la palabra simplificación en la comisión nos echamos a temblar. Pero esa es la realidad. Y pues hacemos lo que podemos. Nosotros intentamos acortar los plazos en la parte en la que puede depender de nosotros. A veces son demasiados controles, demasiadas verificaciones, demasiados pasos intermedios. Eh, hacemos todo lo que podemos y protestamos todo lo que podemos, pero... Gracias, Esperanza. Y por último, eh, Paola Bernal de UNICEF hace una pregunta a Rosa Cuesta. También, Rosa, si te pido brevedad en la respuesta, si es posible y dice, se hablaba de un 15% de los fondos que recibirían las comunidades autónomas serían gestionados por las entidades locales. ¿Hay avances en cómo los municipios van a tener acceso a estos fondos? Pues todavía no se conoce exactamente lo que van a recibir las comunidades autónomas, difícil para conocer si van a ser un 15% menos o más. Efectivamente, se están cerrando conferencias sectoriales la transferencia de fondos a las comunidades autónomas, hay veces que sí que hay una condicionalidad para que se destine para reto demográfico, municipios de menos de 5.000 habitantes, en otros casos no. No se está dando un reparto proporcional entre ministerios, cada uno tiene sus, sus propias eh, palancas competentes dentro del plan de, de, nacional y eso significa que no tiene linealmente, linealmente la misma capacidad de, de disponer de los mismos fondos, con lo cual la disposición de las comunidades autónomas vamos a tener que verla al final del proceso cuando haya toda la transferencia de fondos. Pero es muy probable que también los municipios tengan su propia financiación directa o también tengan que acudir a las convocatorias por concurrencia competitiva que saque el propio gobierno de la nación. Es decir, que va a haber convocatorias abiertas también a las administraciones públicas y a lo mejor también los ayuntamientos tienen que participar. En este momento, eh, este panel completo de financiación no está cerrado. Hay conferencias sectoriales muy avanzadas, hay otras menos avanzadas. Al final del proceso conoceremos el total de los fondos que va a manejar Castilla y León. En ese momento sabremos cuánto va al reto demográfico, cuánto va a municipios y cuánto va directamente a otros sitios u objetivos. Por lo tanto, todavía queda mucho por saber en estos próximos meses y mucho más a partir del 30 de junio, cuando se apruebe definitivamente el plan nacional, que será cuando realmente conozcamos las convocatorias finales y cómo se va a desarrollar. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Rosa y Esperanza por, por responder con, con brevedad a las cuestiones planteadas. Gracias Carlos, gracias Esperanza, gracias Rosa por formar parte de este primer espacio de diálogo introductorio.